Este es el Efecto Sorpresa. Bolera, gol, gol. Hola amigos, bienvenidos a un este nuevo tutorial de zona de entrenamiento. Y este, más que un tutorial, es... Yo creo que es una forma de, de jugar, una forma de descubrir nuevas capacidades del juego y nuevos elementos, y esto es haciendo el Efecto Sorpresa. Que no es... Ni más ni menos que la genialidad, la inspiración y el talento que traes en ese momento que te va a abrir nuevos horizontes y nuevas formas de jugar Y vas a descubrir cosas increíbles que nunca pensabas que estaban en el juego Este es el efecto sorpresa y voy a dar algunos ejemplos de cómo utilizarlo y cuándo lo pueden hacer En este caso vamos a dar una jugada, la del inicio, que es una jugada muy buena, es un tiro de esquina con cualquiera, aquí lo vamos a ver un despeje de la defensa contraria, doy el pase a Ronaldo, la regreso. ¿Y qué pasa? Tenemos las opciones tradicionales que es encarar al, al defensa, dar un pase hacia atrás o buscar algo que tenemos a la derecha. Pero bueno, no vamos a hacer eso, vamos a hacer una genialidad. Vamos a volvernos locos, vamos a hacer una finta, vamos a un sombrerito y ¡pum! Hacemos un golazo. Este es un golazo de Cristiano Ronaldo que se vuelve loco. El efecto de sorpresa es volverse loco. ¿Qué otra jugada? Aquí lo, lo más sensato es mandar un centro. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar la pelota, vamos a driblar tantito y tenemos un campo abierto. ¡Pum! Vamos a un gran centro y de milagro no es gol. Una gran jugada aquí. Después de un tiro libre, la defensa lo saca. El balón va hacia Ronaldo. Tiene para encarar hacia atrás, para regresar el puesto hacia adelante o a su compañero. Pero ¿qué hacemos? Una genialidad. Jalamos la pelota con el stick derecho hacia atrás. Levantamos la pelota y ¡pum! Sorprendemos, hacemos una locura dentro del campo del juego, y ahora para el recuerdo de todos. Aquí otra jugada increíble, la tiene Varela, la jala hacia atrás, la jala de nuevo hacia atrás, perfil cambiado, tira, le queda el rebote y mete Cristiano un gol después de ser una genialidad antes. Entonces, ¿qué nos va a ayudar el efecto sorpresa? Pues bueno, el efecto sorpresa ayuda a definir partidos, hay partidos apretados, hay partidos muy duros en los que una genialidad, una, un chispazo, lo que te sacas de la chistera, te va a sacar el partido y te va a definir el juego. Crea jugadas hermosas para el recuerdo. El FIFA es para divertirse, es para disfrutar, es para jugar y para inventar cosas locas y hacer unos golazos. Entonces el efecto sorpresa es tu misma inspiración. Aumenta la capacidad de reacción y de improvisación. ¿Esto qué quiere decir? Que al hacer jugadas increíbles, jugadas que no existen, jugadas que te inventas en ese momento, tu visión del juego aumenta y te crea más habilidades y muchísima más capacidad de ver espacios donde no hay, de ver pasos donde no los hay y de ver movimientos donde no los hay. Y esto es lo más genial de hacer el efecto sorpresa, que vas a descubrir nuevas formas de jugar. Y esto es que al intentar nuevos movimientos y cosas que se salen del esquema tradicional de jugar FIFA, muchos me decían, ah, es que mandar centros y hay gente que te juega los centros, es esto, vas a descubrir nuevas formas de jugar. A lo mejor vas a llegar a la línea de fondo, hacer dos tres fintas, mandar un pase y después tener todo el espacio libre para mandar el centro. Pero nadie va a saber qué va a hacer esa jugada. Vas a crear cosas nuevas que solamente tú vas a poder ocupar y que van a ser una sorpresa cuando enfrentes a tus rivales. Pues bien amigos, espero que les haya gustado este video y realmente es algo que yo hago mucho. Yo todo el tiempo estoy haciendo fintas y me vuelvo loco y inventando jugadas y muchos videos salen... De, de, pues, de esa inspiración Ojalá les guste este video Y que puedan crear jugadas increíbles Y me las puedan mostrar en un video o en un comentario Pues bien, muchísimas gracias Por favor suscríbanse a este canal Regálenos un like en Facebook Síganos por Twitter Yo soy Cerecero Y recuérdenlo, haciendo locuras en la cancha Y sacando algo de la chistera FIFA la vida